Comprobaciones de integridad con HashLift. En ocasiones necesitamos, necesitamos comprobar la integridad de los datos, comprobando que estos no han sido modificados por fallo de un error electrónico o mecánico o que no han sido saboteados, de tal forma que podemos intentar utilizar la, la, la comprobación de integridad mediante las librerías HashLift. Esta hace uso de múltiples métodos de, de comprobación. Para ello podemos utilizar cualquiera de los disponibles. Podemos importar la librería. Y podemos leer un archivo, el cual nos proporcionará los datos para comprobar y verificar que este archivo está, está íntegro. Estos datos los podemos utilizar con múltiples algoritmos, los cuales los podemos ver en esta lista. Invocando esta función, podemos ver los algoritmos de, de comprobación SHA que están disponibles. Generalmente, el SHA que puede ser más recomendable es el SHA-256, tanto por su seguridad como por su velocidad. Sin embargo, existen otros métodos que pueden ser más rápidos, como por ejemplo el método SHA-1. Igualmente, existen nuevas versiones de SHA las cuales pueden ser más seguras u, o únicamente estar disponibles en caso de que se detecte algún tipo de, de fallo o de, o, de, o, o de posibilidad de eh, rotura de la seguridad de los tipos de, de versión SHA-256, de tal forma que, por ejemplo, es posible visualizar que en Internet existen publicaciones acerca de que se puede corromper la seguridad de, los, de las comprobaciones MD5, de tal forma que este tipo de comprobaciones deja de ser segura ya que si alguien dice que algo deja de ser seguro, deja de ser seguro, ya que es posible que alguien utilice esos métodos para corromper los datos de una manera que no pueda ser identificada. Ahora iremos comprobando cómo se puede utilizar cada uno de estos métodos y cuál es el resultado que obtenemos. Podemos utilizar la orden hashlib para crear, o crear ese objeto, de tal forma que podemos cargar los datos o digerir los datos y crear el digest. El digest es el mensaje que muestra cuál es el resultado que, que se ha obtenido. Este puede mostrarse en formato hexadecimal o también puede mostrarse en formato ex, el cual puede ser más fácilmente legible por los usuarios. Podemos observar que este corresponde a una serie de, de, de letras y números, los cuales van de la, del 0 hasta la F, pudiendo copiarse esta lista de, de valores y poderse comprobar que posteriormente, si esta versión concuerda posteriormente con la lectura de datos, eh, los datos no han sido modificados. Estos tipos de comprobaciones pueden modificarse y utilizarse cualquiera de los métodos. Por ejemplo, podríamos utilizar el método SEA256, el cual marcábamos anteriormente como que puede ser el más recomendable, viendo cuál es el tipo de mensaje que éste genera, viendo que este muestra un mensaje de 256 caracteres o de 256 bytes o bits sobre un mensaje generado. También podríamos intentar evaluar cada uno de estos métodos, de tal forma que observemos cómo funciona cada uno de ellos. Para ello, podríamos invocar a la orden a la orden en, en un bucle, de tal forma que fuésemos observando cuál es cada uno de los tiempos que tarda cada una de estas operaciones. Podríamos invocar estos métodos, de tal forma que ejecutando este bucle podemos observar cuál es la velocidad de cada uno de los métodos. Podemos observar que el método SHA-1 en este ordenador se ejecuta de una manera más rápida incluso que el modo MD5. Esto es debido en ocasiones a que el, la CPU incluye algunas versiones de comprobación de estos tipos de datos, como por ejemplo las versiones de aesni Estas nuevas instrucciones permiten la, la comprobación de hash y la ejecución de que, algunos tipos de codificación o de encriptación como los tipos de AES, los cuales eh, permiten la codificación de los datos de una manera que esto puede ser encriptado y, in, e impide la utilización de los datos sin la utilización o la aportación de la contraseña previa. Podemos ver que las últimas versiones de SHA pueden ser un poco más lentas. Esto puede ser debido a que estos tipos de comprobaciones no hayan sido implementados o su método de implementación de tipo hardware sea un poco más lenta. El que sea un poco más lento también nos puede dar lugar a que este tipo de comprobaciones sea más seguro, ya que generalmente eh, es posible siempre intentar utilizar la fuerza bruta sobre las modificaciones de los archivos. Esta modificación por fuerza bruta, si es más difícil de realizar, eh, conllevará más tiempo, siendo también el tiempo que puede tardarse en obtener la, cualquiera de las soluciones por fuerza bruta un parámetro de seguridad. Podríamos observar que el, el más rápido ha sido el SHA-1 pudiendo observar que el SHAD512 puede ser también visualizable como el más seguro, o más rápido y más seguro, ya que éste obtiene una gran velocidad y obtiene más una mayor longitud de codificación. Sin embargo, las codificaciones de 256 bits suelen ser suficientes, ya que éstas suelen tener una cantidad de tiempo suficiente para eh, considerar que esta puede ser rota como excesivamente grande. Sin embargo, los archivos generados con este tipo de SHA también tendrán una longitud el doble mayor, por lo cual es posible que estos tipos de archivo con estos SHA ocupen también más espacio. También es posible la utilización de un algoritmo más antiguo, el cual es el algoritmo CRC32. Este algoritmo era utilizado antigu antiguamente y sigue siendo utilizado en los archivos ZIP para comprobar que estos no han sufrido una falta de integridad de datos por algún tipo de deterioro en, en los soportes. Podemos observar que este es incluso un poco más rápido que el método SHA256, por lo que puede ser utilizado. Sin embargo, se recomienda el, el uso de algún algoritmo que, nos, aparte de la integridad de los datos, nos asegure que estos no han podido ser modificados voluntariamente o malintencionadamente.